trabajo con vosotros, sobre todo el tema político. Y, eh, llevo la información local desde hace ya bastantes años, contra para mí son bastantes, pues son diez casi. Y, y aquí estamos, bueno, para abordar este periodo. De, yo creo que es un periodo muy extenso, son 18 años, que es, eh, es tan extenso que casi abarca la vida de un adolescente hasta llegar a la mayoría de edad. Y yo creo que habría que diferenciar posiblemente dos partes. Una primera de gran desarrollo urbanístico, económico, inmobiliario, incluso social, entre 1997 y 2007. Una década de gran cambio de transformación para la ciudad, principalmente en, en la imagen, en la fisionomía. Llega el siglo XXI y se habla de grandes proyectos como la llegada de la alta velocidad el soterramiento, el pabellón Valladolid Arena o el Auditorio Miguel de Libes, aunque no todos son hoy una realidad. Pero en la segunda parte todo cambia. A partir de 2007-2008 la economía y la sociedad española viven la primera crisis del nuevo milenio. Una palabra que casi parecía olvidada, pero que golpeó con fuerza en las empresas y en el empleo de Valladolid. Llegaron los recortes, los cierres en el sector de la industria y las pymes, los desahucios, la necesidad de ayudar a las familias que se quedaban sin recursos... Y bueno, por centrarnos un poco en nuestros protagonistas, eh, gracias a los tres, eh, pues en estos 18 años Ramiro Ruiz Medrano, muy buenos días Ramiro, Hola, buenos días. se consolidó como presidente de la Diputación Provincial hasta que dejó el cargo en 2011, son cuatro años de... que no, no le tocan, pero bueno, también estuvo con, con sus cosas, pues con sus cargos de importancia. Esta institución en, en la etapa de 97 a 2015 consiguió ser de gran ayuda para los ayuntamientos, sobre todo en materia de servicios, de transporte, con aportaciones importantes para inversión e infraestructura, gracias por ejemplo a los planes de inversión a, a raíz de Villa del Prado, de, del proyecto urbanístico. También se apostó por el turismo con centros provinciales y llegaron el Museo del Vino de Peñafiel, el Parque de los Seis Sentidos, el Museo del Pan de Mallorca, aunque otros proyectos como Meseta Esquí, pues no salieron tan bien. En esta etapa Ramiro llegó a la presidencia del Partido Popular de Valladolid, cargo en el que ha estado hasta hace apenas unos días, también a la delegación del gobierno de Castilla y León entre 2012 y 2015, y además a las cortes regionales. Manuel Soler, no he ido por él, perdón, no. el eh, Buenos Días, ¿no? Comenzó este periodo renovando su cargo al frente de esta confederación por primera vez, en el 97, si no me equivoco. Y en él se mantuvo durante cuatro mandatos más, hasta 2013. Año en el que decidió dejar esta responsabilidad y poner fin también a una dilatada experiencia al frente de la empresa familiar. Como máximo representante de los empresarios, defendió el crecimiento de las pymes a través de la innovación y de las exportaciones que trató de que hubiera una mayor relación entre la empresa y la universidad y buscó posicionar a Valladolid como un buen lugar para invertir. Y por último, Javier Landelarriba Buenos días, alcalde. Era en 1997, era casi un alcalde novato, por decirlo así, con la L de... Y... Pero bueno, sí. Llegó al final de la etapa como el más longevo de la historia de la capital. Eh... 20 años al frente del consistorio, gracias a cinco mayorías absolutas, de las que cuatro fueron en este periodo que hoy abordamos. Pero al final en 2015 llegó con sabor agridulce, pues además de perder la alcaldía, pese a ser el candidato más votado una vez más, quedó inhabilitado por sentencia judicial para el ejercicio de cargo público. Pues empezamos, si les parece, por el, un poco el cambio de imagen en la ciudad, de, porque lo hemos comentado ahora la prensa, ¿no? de, por empezar en el 97 después de con la renovación de la Plaza Mayor en marcha, ese mismo año se inauguró a finales de año, eh, a partir de ahí fueron muchos espacios de la ciudad los que fueron rehabilitándose o cambiando de cara, como la Plaza Zorrilla, la Cera Recolectos, el Teatro Calderón, incluso el Duque de Lerma, que, que reabrió como edificio de vivienda. Se construyeron también nuevos puentes, el de la hispanidad de Condesa Eilo, y se radicó para siempre el poblado de la esperanza así que dejo bueno ya que he tocado esto quizás es el, el alcalde de la arriba si os parece bien buenos días buenos días y comenzaré por lo que el otro día me que es por felicitar a la cve por su 40 aniversario sabéis que inicialmente estaba proyectado este desfile, digamos, por aquí en cuatro décadas, pero justamente para evitar que yo estuviera en tres por razones de esa longevidad a la que se acaba de hacer referencia, pues se ha preferido alargar esta, hasta el, el año 15, dejar estos dos últimos años para que quien me sustituyó en la alcaldía pueda estar aquí. La realidad es que, pues si sí, en el año 97 era casi un, un alcalde en prácticas, como bien decías, pero hay que recordar que yo accedí a la alcaldía teniendo la primera mayoría absoluta en el 15. Estuve seis años con un presupuesto heredado y prácticamente consumido. Pero como dije el otro día y reitero hoy que hay bastante más audiencia un ayuntamiento económicamente saneado. Me encontré en caso Rara, Tampoco me dediqué a buscar ni encargar a ninguno de mis concejales que se dedicara a buscar en los papeles mirando a ver qué habían hecho mal en los 16 años del alcalde Rodrigo Bolaño, sino que me dediqué a trabajar por el presente y el futuro de la ciudad. De lo que decía el otro día, Tomás Rodrigo Bolaños, yo lo dije allí, lo reitero, suscribo prácticamente todo, pero tengo dos pequeñas diferencias. Una, decía que inicialmente, vamos, para él inicialmente, y ahora había dos barreras en la ciudad, una en la vía férrea y la otra en Pisuerga, y que no se había hecho nada. Yo creo en Pisuerga, modestamente, que sí se han hecho muchas cosas, y ahora me referiré a una de ellas, y efectivamente en eh, la barrera del ferrocarril sigue ahí, y mucho me temo que por muchos años y la otra que decía que Valladolid tenía que apostar por ser la capital más importante del noroeste de España yo creo que ya lo es, que hace ya muchos años Valladolid es la capital más importante no solo del noroeste de España sino del noroeste de Península. cuando accedí en el 95 a la alcaldía lo que me propuse fue hacer un gobierno corto un gobierno austero, un gobierno no para colocar a todos los que iban en la lista algo que aprendí de José María Alnard ...cuando me inicié en política en el gobierno en el año 87... ...porque mi buen amigo Bolaños... ...cada vez que ganaba las elecciones... ...colocaba a todos en dedicaciones exclusivas... ...yo hice el fenómeno al revés... ...estructuré el ayuntamiento en las áreas que yo entendía... ...dimos dedicación exclusiva a los que iban a dedicarse a eso... ...y los demás no siguieron viviendo... ...de su sueldo, de su actividad profesional... ...por lo tanto nos planteamos la austeridad desde el primer momento. Eh, yo creo que en 20 años el eh, alcalde ha comprado un coche. Fue el primer Versatis que llegó a Igaulí que me dejó la Renault para probarlo y cuando ya llevaba 6 meses probándole le decía que sí, que se nos quedábamos con él para la alcaldía, pero que ya era un coche de segunda mano y que por lo tanto había que pagarlo como coche de segunda mano. Y así fue. En 20 años no se ha comprado más coche para el alcalde. Creo que ahora ya dos años le han cambiado. No tenía muchos kilómetros porque la realidad es que yo el coche oficial utilizaba para ir a la FEM y poco más, pero en fin, ahí está. También hice un recorte del personal eventual, era mínimo el personal eventual que había en el ayuntamiento, creo que también ha aumentado en, las, en este mandato actual. El sistema de retribución del alcalde y de los concejales, la heredé del alcalde Bolaños y me pareció muy bueno. El alcalde cobraba una peseta entonces más que el, que el funcionario que más cobraba y el resto de los que tenían dedicaciones se equiparaba al sueldo de funcionarios. No como ahora, que aparte de la pelea local que hay en Valladolid, en cada ayuntamiento se pone el sueldo que quiere el alcalde y los concejales. No pasa nada, lo cual a mí me parece auténticamente un desastre. Y es más, en el momento en el que empezó la crisis, lo primero que hicimos en Valladolid fue congelar el sueldo alcalde y concejales y además hicimos una rebaja del sueldo del 15% en el sueldo del alcalde y del 10% en el de todos los concejales. Desde el punto de vista impositivo, yo quiero recalcar que Valladolid es una ciudad muy barata. Puesto que estamos en un ambiente empresarial, la fiscalidad Valladolid es muy baja. Valladolid, por población, sigue siendo la ciudad decimotercera de España. Y por presión fiscal, en los impuestos municipales, yo hablo de los que yo dejé, porque algunos se han modificado ya, en el EIBI, que es el impuesto municipal por excelencia, ocupábamos el puesto 35, en el IAE el 23, en el de vehículos el 9, en el ICIOR, 4, pero es que estábamos todos los ayuntamientos arriba. Y en el de Plusvalías, nada menos que el 44. Es decir, la fiscalidad principal en Valladolid era y sigue siendo baja en términos relativos. Ciertamente... Sí, sí, no sé si... Bueno, Pagan la luz, que no que no pagan ni nosotros eh, pusimos en marcha una tasa que no existía, que era la tasa de recogida de basuras, por dos razones fundamentalmente, una, Valladolid era la única capital de provincia de toda España sin tasa de basuras, la única y dos, la Junta de Castilla y León había creado un impuesto de tasa de vertederos en virtud del cual el Ayuntamiento de Valladolid, como todos los ayuntamientos pero en nuestro caso, recogíamos la basura con nuestros camiones, con nuestros operarios lo echábamos en nuestro vertedero y por cada tonelada de todo eso que echábamos en nuestro vertedero había que pagar a la Junta. Eso generaba un gasto, quiero recordar, como de 8 millones de euros aproximadamente. Era un poco más lo que se saciábamos en la tasa de basuras, pero era una tasa además con una lectura social. No era, por ejemplo, como en Vigo, donde todos los ciudadanos pagan la misma tasa. Siempre utilizábamos Vigo porque por, por población es parecido a hoy Aquí había una tasa alta para las calles de primera, que pagábamos como setenta y tantos euros. Había una de segunda, una de calles de tercera, que pagaban... ...como 32 euros aproximadamente... ...y luego había miles de familias... ...que en función del valor catastral... ...o del paro que vivía la familia... ...no pagaban en absoluto... ...tasa de basuras... ...el actual gobierno municipal... ...con un criterio que es respetable... ...había comprometido además... ...en el programa electoral que la suprimía... ...y lo suprimió... ...desde el punto de vista... ...de funcionamiento de la casa... ...pues logramos en un convenio sindical... ...y con los trabajadores... ...que fue el más respaldado... ...de toda la historia... ...del Ayuntamiento de Valladolid... ...lo digo por esa fama... ...que tiene uno de, de no dialogar... ...y de intransigencia... ¿Qué lo vamos a hacer? Estábamos en todos los índices de máxima transparencia que se publicaban en España. El endeudamiento era bajo. El superávit municipal se repetía año tras año. Pusimos en marcha un programa de pronto pago a proveedores que además a petición de esta casa hubo que modificar porque nosotros a los grandes proveedores les pagábamos a 20 días y luego ellos a los subcontratados les pagaban a no sé cuántos meses. Y establecimos a petición de la cv una cláusula en virtud del cual cuando nos presentaban la segunda factura, les exigíamos que acreditaran que habían pagado ellos a su vez a los proveedores que colaboraban con ellos. Eso fue una petición de la CV que asumimos porque nos parecía absolutamente... En estos años, los impuestos y las tasas municipales han subido por debajo del IPC y todos los años ha habido una ejecución presupuestaria sin precedentes en el Ayuntamiento de Aves. Hablamos de las obras. Mira, yo este fin de semana os comentaba en privado, estaba en Asturias, estaba en Oviedo, pasando unos días, tres días de, de relax, porque fue a Oviedo precisamente donde yo mandé al entonces concejal de urbanismo, Alberto Gutiérrez, con el, un técnico municipal, con un par de técnicos, a ver qué había hecho en Oviedo Gabino Díaz, porque el... el eh, Gabino de Lorenzo, me iba Gavino Díaz Merchan, que fue el arzobispo de Oviedo, Gavino de Lorenzo, todo el mundo coincidía que era el alcalde que mejor había transformado el caso histórico de la ciudad. Lo que hay que hacer es, cuando uno hace las cosas bien, ir a aprender del de que lo hace mejor que tú, pues allí, y eso fue el, el plan que trasladamos a Valladolid, básicamente, el que había puesto en marcha Gabino de Lorenzo. De obras de infraestructura, pues está el puente de la Condesa Hilo, el puente de Santa Teresa, por cierto, los dos hechos en contra de la votación de la Asociación de Vecinos del Barrio de la Rodilla, el Puente de la Hispanidad, que está ahí, pero que le pagó íntegramente la Junta de Castilla y León, la pasarela del Museo de la Ciencia, la pasarela del Pedro Hume en cuanto saltar el río. El Túnel de la Rubia, que os acordáis también hubo un problema, porque derivamos, derivamos un montón de chocos, aquello no estuvo nunca catalogado como jardines, pero hay que reconocer que el Tribunal el juzgado nos paró aquella obra y hubo que recalificar aquello, pero afortunadamente el Consejo de Estado en pocas eh, semanas resolvió el tema. Abrimos el túnel de la avenida de Salamanca y pusimos en marcha el, el ARI, eh, Catedral, Plaza Mayor, Platerías Catedral y la Plaza Mayor. La Plaza Mayor estaba dejada de la mano de Dios y del propio ayuntamiento, luego veremos fotos de antes y después, para ver exactamente. Según voy hablando, están pasando fotos para que no sea un poco tedioso, así os extraéis un poco más, para que yo dé una imagen para vale más simple palabra. La Plaza Mayor, que aprovechamos para abrir el segundo sótano del, del parking. La Plaza Mayor, por una vez hicieron unas cosas con criterio, en los años 70, cuando se hizo el parking de la Plaza Mayor, los muros pantalla bajaron dos sótanos, pero como no había tanto coche, solo vaciaron el primer. Nosotros aprovechamos, para bajar el segundo y duplicar de esta forma la capacidad de la Plaza Mayor. Si me permitís una anécdota, el día que inaugurábamos la Plaza Mayor y salíamos los concejales y los invitados al balcón de la Plaza Mayor, <coughs> hubo un concejal entonces de Izquierda Unida que se asomó y me dijo, no hay menores, voy a decirlo claramente, dice, hay que joderse que haya tenido que venir un alcalde facha para hacer la Plaza Roja en Valladolid. Bueno, pues ahí está la Plaza Roja de la que nos sentimos muy orgullosos y especialmente por la noche yo creo que si me acordáis está hasta más bonita con la iluminación que le pusimos de la que hay por la noche rehabilitamos la Plaza de España, os acordáis que estaba el mercado de la Marquesina de una forma inmunda y guarra aquí está tita. y cuando hicimos las obras de la Marquesina limpió la gente las criticó pero hoy es un modelo de mercado que a las tres cierra y a las tres y media que ello está limpio como la patena porque tenemos en Bailarín uno de los mejores servicios de limpieza municipal yo creo, de cualquier otro ayuntamiento. Hicimos el edificio de Viva, cedimos al Ministerio de Justicia la parcela para construir allí la ciudad de la justicia, otro proyecto que se quedó por el camino. Pusimos en marcha un plan de reubicación de empresas, de los que se aprovecharon Panimérica, quesos, y, eh, entrepinares y extrusiones metálicas, más suelo industrial, de que siempre se quedaban los empresarios, que era caro, pero el será era aquel, el propietario del suelo y el, y el precio no lo ponía el ayuntamiento. Pusimos en marcha, dimos los primeros pasos para la puesta en marcha del parque de proveedores de Renault, que ayer, por el otro día, anunciaba el presidente que va a ser una realidad inmediata ya, con más creación de empleo en Valladolid, e hicimos algo que se, se fue inmediato, el parque de proveedores de Iveco con la implantación de Espertraba, Expertra, se llamaba una empresa italiana que provee... ...al propio Ibeco... ...vimos los primeros pasos del parque agroalimentario... ...que el actual equipo parece que quiere cambiar de ubicación... ...y a mí eso no es lo que más me preocupa... ...sino que hablan de llegar hasta el año 50... ...y como señalaba recalificamos el edificio Duque de Verde... Valladolid tenía un problema claro... ...y era una reivindicación permanentemente de los comerciantes... ...muy fundamentalmente que era la falta de aparcamientos... ...entonces hicimos una apuesta muy clara... ...por los aparcamientos... ...empezamos por el de Plaza de España... Que había iniciado a tomar los 10 bolaños, pero que fue la primera vez que yo me senté en un juzgado. Porque, si no recuerdo mal, la Federación de Vecinos Antonio Machado y Ecologistas en Nación me denunciaron por abrirlo sin licencia. Y tuve que sentarme en un despacho ante el juez Don Ángel Marcos, quiero recordar que se llamaba aquel señor mayor, venerable, un encanto de persona que me sonero de cualquier responsabilidad. Después. Como decía antes, fue pues la segunda plata de la Plaza Mayor, el de Isabel la Católica, Plaza de Zurrilla, La Victoria, Santa Clara, Plaza Circular, Plaza del Milenio, el de Portugalete, la Plaza del Ejército, la Plaza Rola Herrera, Gutiérrez en Plum, el disuasorio de la Feria de Muestras y el biólogo, la Plaza del Biólogo José Antonio Valverde. hicimos una apuesta clarísima porque faltaban aparcamientos en Valladolid y negarlo pues era negar una evidencia y en medicina te enseñas que si no detectas el problema, no lo diagnosticas, no lo tratas y no lo tratas, el enfermo termina muriendo. Desde el punto de vista de movilidad, eh, nos propusimos renovar íntegramente la flota. Nosotros, los que tenéis cierta edad, recordaréis aquellos autobuses que tenía eh, el ayuntamiento, aquellos que había que subir cuatro peldaños, se echaban humo negro renqueante, aquello era patético y nos propusimos la renovación total. ...de la flota de autobuses de Valladolid... ...que la convertimos en su momento en la más moderna de España... ...hoy ha quedado un poco obsoleta porque los años no perdonan... ...pero claramente nosotros apostamos por los autobuses... ...por GLP de plataforma baja, reclinables... ...con cámaras de seguridad en su interior... ...las cámaras de seguridad también fueron motivo de alguna denuncia... ...diciendo que quitábamos intimidad... ...y bueno, al final los juzgados nos dieron ahí la razón... ...el GLP ha seguido implantándose eso, o el autobús híbrido eléctrico últimamente y lamentablemente el equipo actual ha decidido la compra de 12 autobuses altamente contaminantes de diésel convencional que en mi opinión es una marcha atrás. Renovamos todas las líneas, recordaréis algunos que hicimos una exposición en la sala de las francesas donde todo el que quiso entró y hacía sus sugerencias sobre las nuevas líneas. Pusimos en marcha el transbordo gratuito, antes hacías transbordo y pagabas dos billetes. Pusimos en marcha el bus búho, que ahora se ve muy normal, pero no existía hasta que llegamos nosotros al gobierno. El bus buo, el monobús joven, el monobús de plástico, las nuevas marquesinas con los anuncios que te dicen cuándo va a llegar el autobús siguiente, que también fue una de las primeras ciudades en España que lo implantó. Desde el punto de vista de, de los carriles bici, hicimos 70. Había cuando yo llegué 7 kilómetros de carril bici, lo dejamos en 70, carriles bici... Más o menos seguros, desde luego bastante más seguros que el ciclo carril, que a mí personalmente, con todos mis respetos, a quien haya decidido eso, me parece un auténtico disparate y que me temo que nos va a crear más de un problema no tardando mucho. Y pusimos en marcha un sistema de préstamo prácticamente gratuito de bicicletas ya automatizadas, pero hubo un primer ensayo que no nos salió demasiado bien, cambiamos el sistema y este funciona bien. Desde el punto de vista de la seguridad, Valladolid contó con la primera policía con una ISO 9002 de calidad, es decir, los, los policías se graban parte de su sueldo haciendo las cosas bien, por ejemplo el compromiso era que de una llamada a la policía, a la presencia de la policía en el lugar que le reclamaban, no podían pasar más de cinco minutos y teníamos el tiempo de respuesta en tres, incluyendo Puente Duero, ¿verdad? que es un barrio de Valladolid, el Pinal, y que alargaba. ...pusimos en marcha el sistema de policía de barrio... ...que el primer barrio donde lo implantamos... ...fue en Las Delicias... ...y cuando yo llegué a inaugurarlo... ...había 8 o 10 policías municipales de Paisano... ...con una pancarta diciendo... ...al alcalde no le importa tu barrio... ...sino su foto o algo así... ...bueno pues después de eso... ...los consejos de barrio nos reclaman permanentemente... ...y hoy están las policías de barrio... Eh, ...desplegadas por toda la ciudad... ...y construimos cuatro comisarías de barrio... ...en los cuatro... ...en los cuatro distritos... ...estaba pendiente montar la quinta en el ejercicio de cuando se fueran a la Ciudad de la Justicia, pero eso también se queda en el cajón del recuerdo. Renovamos prácticamente de forma íntegra la flota de vehículos, tanto <ríe> coches como motos, pusimos en marcha una sección de policía a caballo que el actual equipo eh, retiró, dotamos de equipos de radio a la policía para todos ellos, Compramos una escala de bomberos, que es la más grande que sigue existiendo en el momento actual, y renovamos el parque de bomberos de delicias, quedando pendiente el plazo. Desde el punto de vista de medio ambiente, nos propusimos hacer de Valladolid una ciudad verde. Y Valladolid está entre las tres ciudades más verdes de toda España, en el sentido de parque urbano por habitante o de parque forestal. De parque urbano tenemos 16 metros cuadrados por habitante, de parque forestal 70 metros cuadrados por habitante. En el Campo Grande hicimos de todo. Primero cerrarle íntegramente. Hubo incluso que hacer una poda muy dolorosa de los árboles, de los eh, eh, plátanos, porque tenían una enfermedad tremenda y que nadie se atrevía a meter mano. Consultamos y al final hubo más remedio y tuve un encadenamiento en los, en los radiadores de la puerta del ayuntamiento de aquella pareja que se llamaba Paseantes del Campo Grande porque estaban en contra, pero el diagnóstico era que hacíamos eso o se morían todos los árboles. Cerramos el campo grande, renovamos todos los paseos, los bordillos, las fuentes, el estanque, la pajarera, es decir, lo dejamos a charola y gracias a eso, y a que prohibimos la entrada de perros, la flora y la fauna del campo grande mejoró sensiblemente. Pusimos en marcha el parque forestal de las Contiendas en colaboración con la Junta de Castilla y León, rehabilitamos una parte del Pinar de Antequera y pusimos en marcha los huertos ecológicos de INEA, que es una de las cosas que yo no oculto de las que me siento más orgulloso en 20 años de alcaldía de la mano de Félix Revilla, en Inea y después los huertos sociales. Recuperamos las riberas del Pisuerga y el Esgueva. El, la primera fase del Esgueva la hizo Tomás Rodríguez Golaños, pero al terminar hubo un pleito con la empresa y cuando llegamos estaban paradas las obras y rehabilitamos riberas del Pisuerga, del Esgueva y del Canal del Duero Pusimos en marcha, al principio de nuestro mandato, un plan de eliminación de calderas para mejorar el medio ambiente y pusimos algo que también se ha olvidado la gente, la recogida diaria de basuras. En Valladolid no se recogían las basuras los sábados y los domingos cuando llegamos al gobierno nosotros y lo pusimos en marcha. Pusimos en marcha la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, allá hacia, hacia, hacia Villanula, planta de la que el ayuntamiento solo pagó el IVA porque el resto lo pagó íntegramente el ministerio de economía. Pusimos en marcha en el camino viejo de Simancas, la planta de aguas residuales, pusimos los contenedores soterrados en el casco histórico y pusimos una, en marcha una red de puntos limpios. El primer punto limpio se hizo en el último año del mandato de Bolaños, pero curiosamente por una enmienda que presentó el Grupo Popular entonces en la oposición y que apoyó a Izquierda Unida porque el grupo no quería ponerlo desde el punto de vista que también es un tema de mucha actualidad del agua pues sobre las inversiones hechas o no pusimos en marcha el anillo de mil el depósito de las contiendas, el corrector de la margen izquierda en el servicio de limpieza hicimos una nueva base para los camiones, es decir, donde tienen que ir y privatizamos la gestión del agua la gestión que no la titularía del agua decisión que en este momento el ayuntamiento en uso de su autonomía, el gobierno municipal ha decidido dar marcha atrás ya veremos cuando empiece a subir el agua, yo sinceramente no lo he entendido nunca, hubiera sido partidario. Como era partidario el grupo socialista inicialmente de hacer una empresa mixta, si no quería una gestión privada pura y dura, pero ya ha habido que pedir un crédito de 14 millones para que la nueva empresa haga frente a las inversiones, ya ha habido que sacar a concurso un montón de servicios en relación con el agua que el ayuntamiento no tiene eh, técnicos ni medios para hacerlo y ya han anunciado que el precio del agua, que en este momento es una de las dos o tres ciudades más baratas de toda España, va a subir a partir del mes de enero. Sí, si me permite el inciso, discúlpeme. En, ya que es un tema es que es de inminente actualidad y es... Eh, no, en, en diez días está por esto que cambie la gestión y bueno, está, esa deformación que tenemos los periodistas ¿verdad? buscar las noticias. El, aquí en este cambio el, el equipo de gobierno, una de las justificaciones que ha puesto es... Con, eh, la falta de inversiones en, durante su etapa. luego, si quieres, por eso me he traído sí. aquí. Eh, se han invertido 101 millones de euros en contra de lo que se dice. Y si quieres, te doy luego para ti relación pormenorizada de dónde se han invertido esos 101 millones de euros. Están especificado uno con uno, o sea que es un problema de saber sumar. Y que de no, no, no, no. Vamos a ver. la caza del ayuntamiento es única, los impuestos van todos a la hucha y de esa hucha se compran autobuses, se pagan los sueldos y se hacen subvenciones y conciertos es decir, no es que vengan de ahí, el CANO hubiera supuesto 100, 100 millones y se han invertido 100 o sea, no tiene que ser esto que viene por aquí sin entrar por el ayuntamiento, va al ayuntamiento y luego sale. pusimos en marcha a Metauri sustituyendo a aquel horrendo Mercado Central, pusimos en marcha el nuevo Mercado de las Delicias, ya he hablado de la marquesina, y pusimos casi en marcha el Mercado del Val, con muchas eh, inauguraciones, muchas historias, no tuvieron ni siquiera el decoro de invitarme, pero bueno, fui a verlo a la una después de que terminó la inauguración oficial, porque el Mercado del Val fue un proyecto nuestro en su integridad. Por cierto, sigue sin desmontarse a día de hoy que el antiguo Mercado Provisional del Poniente, y yo, que había que haberlo desmontado por sentencia judicial hace muchos meses y no se ha desmontado. No sé yo qué hubiera pasado si el alcalde hubiera sido yo el que no hubiera desmontado el mercado. Empezamos la implantación de juegos infantiles y de mayores por toda la ciudad, cosa que está haciendo el equipo actual, manteniéndolo me parece muy bien. Hicimos instalaciones fotovoltaicas en un montón de instalaciones eh, municipales para aprovechar la energía y pusimos en marcha la sustitución de las lámparas. Desde el punto de vista de la cultura, el comercio y el turismo, todas estas cosas se mezclan, es decir, no es decir un área concreta, colaboran varios. Bueno, lo primero que hicimos en marcha fue poner a petición de los comerciantes la mesa del comercio, que no existía en Valladolid, y en la mesa del comercio el ayuntamiento adjudicaba un dinero y ahí se discutía que se invertía, que era fundamentalmente en la promoción del comercio pequeño, del comercio del centro, de los barrios, con las campañas de Navidad, con las campañas del shopping night, de todas esas campañas, que se financiaban de común acuerdo desde el ayuntamiento. Creamos una concejalía de comercio y turismo, que era un compromiso que yo había adquirido en la, el mandato anterior, a petición de los comerciantes y de los hosteleros. Y luego, desde el punto de vista de la cultura, bueno, rehabilitamos el Teatro Calderón, creamos el Museo de la Ciencia, el del Patio Ririano... el Museo del Toro, ampliamos el Museo de Colón, pusimos en marcha el Lava, en el Matadero Antiguo, en el Espacio Joven el Museo de los Aperos en San Isidro en colaboración con una asociación que es quien lo regenta rehabilitamos todas las salas la Casa de Zorrilla, la Sala de San Benito las francesas Calderón, la Pasión y la Casa Revilla creamos la red CREAT que sigue funcionando y el Ayuntamiento actual, el Gobierno actual apuesta por ella y me parece un acierto y pusimos en marcha las visitas a la catedral, a la torre de la catedral, el célebre ascensor, que, cuyo que se mintió y se manipuló con aquello, porque eso sí era un dinero específico para la catedral, eso lo habían dado empresarios para la torre de la catedral y eso no iba a la caja común del ayuntamiento. Ahora la demagogia aquí. yo creo que fue fundamental una decisión que tomamos, que fue el cambio de la fecha de las ferias. Todos recordáis el San Mateo con el frío, la lluvia y algo que era insostenible en la ciudad y yo de forma osada me planteé el cambiar la feria, tengo que reconocer que desde el primer momento Tomás Rodrigo Bolaño se acercó a verme y me dijo oye, si tú das ese paso lo vamos a respaldar y afortunadamente creo que fue un acierto, como fue un acierto enviar a un equipo a Málaga a ver cómo funcionaba la feria de día para incorporarla a Valladolid y darle mucha más vida. También el certamen de pinchos y tapas, que cuidado que he tenido que aguantar, yo, críticas, comentarios, bromas y cachondeos con no sabíamos hacer otra cosa más que el pinchito y la tapa, y mira por cuánto ahora han descubierto que el turismo enológico y gastronómico es de lo más importante, bueno, de sabios, es ratificar. Tuvimos una presencia en Madrid Fusión muy importante para darnos a conocer en el resto de España y pusimos en marcha el Centro de Información Turística en el Campo Grande, en el que coincidían con nosotros ya la Junta de Castilla y León y la Diputación, porque antes cada uno hacía la propaganda turística por su cuenta. Creamos las rutas turísticas, prácticamente todas las que hay en la actualidad son las que creamos nosotros, y había dos que tenían una especial incidencia. Una, la Ruta del Hereje, a nivel del éxito de la novela de Miguel de Limbes, que unía gente de Lidia España en Autocar, a hacer la Ruta del Hereje, que no solo era la Ruta del Hereje, es que descubría Mayolid, y la Ruta Ríos de Luz, que como recordáis nos concedieron lo que se llama el Nobel de la Iluminación Urbana a raíz de aquel proyecto. Pusimos en marcha hablar y Latino, que nos hizo conocer en la música latina en el mundo entero. Pusimos en marcha algo que a algunos ahora les puede sorprender, el, lo, el tema de emplazados y del Día de la Música. Eso lo puso en marcha nuestro equipo. Curiosamente, el actual portavoz de Podemos era la primera a la que contratamos nosotros, y tengo la factura guardada, una copia, de los documentos originales, ¿no? porque fue la encargada de poner en marcha aquella noche o aquel día de la música. Llegamos por primera vez a la noche de San Juan en un acuerdo con las plataformas que reivindicaban las moreras. Tuvimos, no voy a ocultarlo, un año tumultuoso con gente de la calle Roca aquí y tal, y al final nos sentamos a negociar con, creo que Doris Venegas directamente se negoció al principio, llegar a un acuerdo, diciéndoles que irme, ustedes un seguro y aquello salió adelante, podemos... Ah, eh, pusimos a Valladolid a la cabeza de dos redes que parece que se han descubierto ahora Saborea España y la red de Ciudad de Sabia. en esas dos entramos nosotros y somos los que las pusimos arriba Como promocionamos los músicos locales y de hecho habría multitud de conciertos grupos más o menos conocidos de Valladolid pusimos en marcha el TAC el Festival de Teatro y Artes de Calle que venía a sustituir aquella muestra de teatro que era una auténtica ruina y mantenimos, y hay que olvidar al alcalde porque ha tenido el valor de mantenerlo el certamen de PADEL en la Plaza Mayor, a pesar de las presiones que dentro de su propia casa, no me refiero a la casa física, sino a la casa de un y a ti. Desde el punto de vista de, de la enseñanza, pues las competencias del ayuntamiento son las que son, pero cuando yo llegué al ayuntamiento había tres escuelas infantiles y cuando entré a la alcaldía había diez. Pusimos en marcha la de Campanilla, Villa del Prado, Cascanueces, Mazalda y Guille 1 y 2, Tobogán, Amanecer, El Globo, La Comenda, La Cigüeña, Platero... Todas ellas, por cierto, con gestión privada. Titularidad municipal, pero gestión privada. De centros cívicos, bueno, creamos por primera vez una concejalía de participación ciudadana. Eh, y pusimos en marcha el centro de La Rondilla, que venía ya bastante avanzado con el equipo de Tomás Rodríguez Bolaños. Pusimos en marcha los concejos de barrio, que dijeron que era algo de campaña electoral, pero que después funcionó, y ahora el equipo, el equipo actual hace algo parecido, pero me parece bien que lo sigan haciendo. Construimos el centro José María Luelmo, José Luis Morquera, de la Casa Cuna, ampliamos el de la Pelarica, con los fondos E pusimos un teatro anexo al centro cívico de Parque Sol, hicimos el de Bailarín Vicente Escudero, el de la Victoria le dejamos en construcción y se terminará este mandato, el del centro cívico de la Casa Cuna, el Centro Integrado de la Zona Este, en el antiguo eh, mercado central, el Centro Municipal de la Ovejuela, el de Puente Duero, creemos de la mano de Bernardino Verdad vergara el, eh, el Festival de Teatro Vecinal y desde la concesaría de Participación Ciudadana se puso en marcha la Escuela de Participación Ciudadana. Hicimos un, el primer plan de lectura en las bibliotecas con los clubes de lectura y con los préstamos online y con algo que no ha trascendido mucho pero que a mí me resultó agradable un día me planteó la concejala eh, Domi Fernández el que los libros que antes eh, que se retiraban de las bibliotecas y se tiraban a la papelera o se trituraban ¿por qué no les colocábamos en centros donde la gente espera? hablo de comisarías, de hospitales, de ambulatorios una especie de carrito como de los supermercados ahí estaban y cualquier ciudadano le cogía le leía incluso si sí quería se le llevaba a casa y no tenía por qué devolverlo mejor que esté en una biblioteca y que lo lea alguien que esté en el trinturado. Desde el punto de vista deportivo voy a, a acelerar porque ya es mucho polideportivo pero claro, es que 20 años, aprenderéis que por mucho que uno lo comprima, polideportivo Lalo García, el Pilar Fernando en Valderrama, actuamos mejorando el de Pisuegra, que os acordáis y nos da un año mismo prácticamente de hacerle casi vamos algo la obra física de Vuelta del Rey. Creamos la Casa del Deporte, donde las federaciones que no tenían una sede propia hoy se reúnen y tienen su propia sede de forma permanente, la piscina de Puente Duero, que también era una demanda vecinal permanente, la cubierta de Parque Sol, la piscina cubierta de Minuto Sandela Rica, la Inal Alonso Pantel, el complejo de tenis de Covaresa, el centro... Y luego tres, el régimen de concesión, muy criticados, pero que funcionan en ayuntamientos de todos los colores, el del Palermo, el de Covaresa y el GoFit. ...el centro de la raqueta es el último... ...y luego cambiamos los campos de hierba, de tierra... ...por campos de césped artificial para la práctica del fútbol... ...desde el tema de, de puntos sociales... ...creamos un nuevo albergue municipal... ...en el centro de Valladolid... ...donde en las instalaciones del antiguo hospital militar... ...el comedor municipal que nos desahuciaron... ...el que había frente del Calderón... ...y nos le llevamos a Huerta del Rey... ...el centro de atención al inmigrante, ...el centro de atención a los dependientes... Cedimos solares a un montón de ONGs, los huertos ecológicos de, de INEA los que hemos hablado, las viviendas intergeneracionales, cedimos al banco de alimentos una nave y luego un local, aquí cerquita, frente al mercado del Campillo, y pusimos en marcha el área de la rondilla, que espero que no digan algunos que era un alicatado, como decían, que eran las obras y nosotros veníamos haciendo. Desde el punto de vista... De la innovación, pusimos en marcha la agencia de innovación, que el actual equipo está manteniendo y potenciando, y me parece un acierto. La red Smart City, donde teníamos un puesto sobresaliente de la ciudad de Valladolid. El Remo Urban, la red de embajadores, ahí lamentablemente la tienen absolutamente eh, abandonada. La Fundación Orange siempre dijo en el tema de Smart City que estábamos entre las cinco primeras ciudades de España. Pusimos en marcha aquel proyecto de Valladolid hacia el 2016, la administración electrónica, celebramos de forma importante la muerte de color por el centenario de la Casa Consistorial con unos espectáculos multimedia que recordaréis en la fachada del Ayuntamiento, en la Catedral, en el Río Pisuerga o en la fachada de San Pablo. Pusimos en marcha la red wifi gratuita en determinadas plazas y centros de la ciudad y el edificio de tecnología en eh, la calle Enrique IV y finalmente para terminar en la política de hermanamientos cuando llegamos al ayuntamiento había un hermanamiento con Morelia que se había hecho en la época de Manolo Vidal en la época de Tomás se hizo un hermanamiento con Lille nosotros hicimos hermanamientos con Orlando, Florencia y Leche y firmamos protocolos de amistad con Boston y Ahmedabad he leído en el periódico que se va a firmar un protocolo ya de hermanamiento oficial con Ahmedabad lo cual me parece un acierto como que también ya se haya apostado por la Casa de la India, que también parecía que era un capricho mío de mi equipo, y no sé si seguirá adelante el de Boston. En definitiva, bueno, yo creo que va a ir con este resumen, pero que ya digo, si alguna duda de los datos, me he traído aquí un archivo para poder responder uno por uno, como decía el senorio, ¿eh? lo que aquí he escrito, sostenido, está por él, pues ahí están los datos concretos de todos esos documentos yo creo que vaya a está sensiblemente mejor. Evidentemente, eh, decir que en 20 años uno no comete errores, pues sería tonto pero bobo de baba. En 20 años, como en 16, como en 4, como en se cometen errores. Lo importante es reconocer que se han cometido los errores, tratar de recuperarlo y tratar de enmendarle y que en la próxima no se vuelva a repetir. Perdonarme por la extensión, pero es que es inevitable hablar no de 10 años, si no lo que tiene yo es que tenía que hablar a mí me, me había chivado que iba a ser larga la intervención <risa> eso estaba tranquilo no sé si se ha quedado algún tema en el tintero si lo abordamos un poco después en un segundo turno como por ejemplo el, el tema de, del, del soterramiento me imagino que tendrá algo guardado para luego pero bueno, en todo caso tiene razón que son 18 años y que es difícil resumirlo en, en poco tiempo además cuando lo ha vivido tan de cerca creo que también lo vivió de cerca de alguna manera Ramiro que, que formó parte de, de la bancada del Grupo Popular durante muchos de estos 18 años y no sé por, por seguir con como, seguir como usted pues eh, un poco el, el punto de vista ya no solo de la ciudad sino hay que ir a la provincia y, y los cambios que había en la provincia que ya hemos tocado antes un poco pues un tema de de la, el apoyo que ha prestado la Diputación, infraestructuras, el transporte, que bueno, hemos tocado un poco el, todavía el tema de, de comunicación de, de, a través de ferrocarril, yo creo que en carreteras, eh, aparte de las grandes autovías, se ha hecho mucho eh, en carreteritas pequeñas de la red provincial y, y bueno, Ramiro. Muy bien. buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, agradecer a la que haya invitado a la Diputación Provincial, y en este caso a su expresidente, pues para compartir con todos ustedes algunas de las experiencias que tenía durante un periodo determinado. Yo, el periodo entero de esta charla, no estuve como presidente de Diputación, ya que dejé la Diputación Provincial en el año 2011. Por supuesto, felicitar a la CVE por estos 40 años y también reconocer todo el trabajo que han realizado en favor de la ciudad y de la provincia de Baviera para su desarrollo económico eh, lo decía el otro día y aunque sea brevemente lo voy a reiterar ahora, yo no traigo imágenes para poder distraerles pero también va ser más breve que el alcalde, porque lo, el Ayuntamiento ha hecho muchísimas cosas durante estos eh, 20 años y que toda la ciudad reconoce eh, la Diputación Provincial ha tenido a lo largo de estos eh, 38 40 años eh, siete presidentes de la Diputación de todos los colores políticos, el primer eh, presidente de la Diputación eh, tristemente fallecido, eh, Federico Severa, era un CEDEC después vino, que era un poco eh, por así decirlo, una palabra eh, la esperanza ¿eh? cuando todos llegamos a las instituciones y mucho más después de un periodo de, de una dictadura la esperanza, con pues, un nuevo dirigente elegido democráticamente como fue Federico después, el siguiente presidente de la Diputación Provincial fue mmm, Paco Delgado, Francisco Delgado que era también un poco la, la ilusión eh, la ilusión de alguien que estuvo aquí estuvo aquí en la primera charla de algo nuevo y además joven que venía a la Diputación eh, el Provincial del Partido Socialista Obrero Español después ya en la, el siguiente presidente fue Ovidio Fernández Carnero tristemente también fallecido y a él podríamos simbolizarlo un poco como, como la fuerza ¿no? la fuerza y la vitalidad y también pues que tiene un empresario como era eh, Ovidio Fernández eh, Carnero Después estuvo Félix Calvo, que era de la PP en ese momento estaba ahí en el cambio, en la presidenta que hubo después del Congreso del Partido de Italiano Popular en Sevilla, y que era la experiencia y que todo el mundo le reconocía y le sigue reconociendo después de tantísimo tiempo. ¿no? Y el siguiente presidente fue Juan Antonio García Calvo, del Partido Socialista, que era un poco el magisterio, que era el maestro, como yo. Y si cabe también un poco pues la paciencia, porque él tuvo, a, a, tuvo que gobernar en minoría y eso siempre es muy complicado para todas las instituciones. Y después ya tuve la suerte de permanecer 17 años al frente de la institución eh, provincial. El periodo anterior yo pues, hablaba de la inestabilidad, porque no había una mayoría absoluta para afrontar los grandes retos que tenía la provincia y en este caso el reto ya viene marcado por una estabilidad, de unas mayorías absolutas que consiguió el Partido Popular en la provincia de Valladolid Y esa estabilidad pues, generó también, yo creo que la posibilidad de desarrollo económico. Y pese a tener esa mayoría absoluta, si por algo se ha dedicado siempre la dictadura Provincial, es por buscar el acuerdo, el consenso de todos los grupos políticos, para lo bueno y para lo malo. Y yo creo que en este caso concreto siempre era para lo bueno, ¿no? yo siempre decía a mis compañeros que la razón no siempre la teníamos nosotros sino que también podía estar enfrente y eso también se trasladaba en las comisiones, en los plenos y en las negociaciones el hito más importante de esta época yo creo que fue el desarrollo del plan parcial Villa del Prado ¿eh? donde se construyeron pues, eh, 3.400 viviendas de las cuales 1.700 por decisión de la Diputación provincial tenían algún tipo de protección, porque quiero recordar que en ese momento la ley solamente te arreglaba te, te, te, te, te a tener más, pero como mínimo el 10%, y sin embargo la diputación de de Provincial decidió que al menos el 50% tuviera algún tipo de protección oficial. Con ese dinero que estuvo en torno, yo calculo a unos 200 millones de euros, pues eh, se aportaron distintas inversiones en la provincia de Beoliz, se aportaron distintas inversiones en los centros de la propia Diputación Provincial, se afrontó el desarrollo de las carreteras, que dio un cambio total y absoluto con una inversión importantísima, también cercana a 200 millones de euros. Se bajó la deuda, que estaba en 110%, el máximo permitido por ley, al 35%, quiero recordar. Y, sobre todo, se dio satisfacción a muchas de las necesidades de nuestros pueblos. Los planes provinciales se multiplicaron por tres y yo creo, repito, que fue un periodo fundamentalmente de estabilidad. De progreso y de futuro. También, como dice el alcalde, 17 años, o al igual que 40 años, o dos años puede dar errores que se cometieron y cometimos y que de luego se asumen ¿no? en ese sentido. Pero yo creo que fue un, un río muy bonito, donde yo me sentí personalmente, y es la única referencia personal que quiero hacer, muy acogido, con mucho cariño por parte de los alcaldes y las alcaldesas, y de luego que yo disfruté del de, de desarrollo de nuestra provincia y del cariño y sobre todo el compromiso que la Diputación tenía con el medio rural y que el medio rural tenía con la Diputación destacar, pues bueno, destacar repito, desde el Villa Alpado a un hecho muy emblemático, como fue con un una pedanía de rueda de Torrecilla del baño, pues llegó el agua corriente en este periodo ¿no? y eso también significó, pues un poco también cerrar el ciclo como era al que hemos hecho referencia en ese proceso y estructura para la provincia de Mallorca pero a la bueno, por último, en la anfitrión se conocía así. ¿no? O sea, así. Pues, nada, es bueno, pues, en primer lugar, buenos días, muchas gracias a todos los que pacientemente nos están escuchando. Y yo le voy a pedir a Fernando que estoy viendo a la gente, no, a la gente no da basta el caso que abra un poco las ventanas por el fondo, no, por allí, si se puede, por atrás, porque la gente va. A va a faltar. Bueno, pues muchas gracias. Vuelvo a repetir y, y bueno, de nuevo pues felicitarnos por, por esta serie de, de encuentros y de, y de recordar, ¿no? Es que, como si fuera cuenta a ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy a ser también bastante más breve, ¿no? Afortunadamente no tengo mmm, muchos temas en los que, que hablar, en el sentido de que yo me centro en el ámbito de la empresa, ¿no? Que es el, el, el tema fundamental. Y, y bueno, pues si había, bueno, ha habido, ha habido una cuestión importante en todo esto. Efectivamente, Valladolid ha cambiado, en estos 20 años ha cambiado, en estos 15 años ha cambiado de forma importante. En otras cuestiones, porque eh, vivimos un momento realmente espléndido desde un punto de vista económico. Mm, Esa sería, digamos, la, la cara, la cruz sería que es consecuencia de un proceso inmobiliario muy potente en el cual, bueno, se produce la burbuja económica. conocemos pues, y todas las nefastas consecuencias a, la, a lo que eso nos lleva. ¿no? Cuando hay algo menos. O sea, sin embargo, bueno, pues el proceso industrial, en el caso de Valladolid, yo siempre me quejé y me quejaba de eso. Eh, nosotros, los, eh, desde el punto de vista de empresa, nosotros ponemos siempre el acento un poco en aquello que nos falta para competir. O sea, desde el punto de vista de asociación empresarial, somos reivindicativos porque necesariamente tenemos que estar compitiendo permanentemente las empresas están en muchos sitios eh, en muchos sitios aparecen um, innovaciones, aparecen eh, nuevas posibilidades, nuevas alternativas y esas alternativas esas posibilidades y esas innovaciones también las queremos para los empresarios de Valladolid y queremos reivindicarlas muchas veces y en muchas ocasiones el poder político pues no puede llegar a, a, a dar abasto ¿no? si yo tengo que mm, mm, pensar un poco en el Valladolid estos últimos 17 años diría que es el Valladolid de las infraestructuras. Se desarrollan todos aquellos, todos los patins eh, Ciudadanos, que, que antes ha mencionado Javier, eh, que por cierto, también lo, lo ha pintado ¿no? eh, en, en muchas ocasiones, en contra de, de, de que en ese momento era la oposición, el Partido Socialista, por supuesto, de los protestas en acción. Y, y lo único que hay que hacer ahora mismo es imaginarnos Valladolid sin ninguno de sus apartamientos, sería un, un desastre. Y, un, y una desgracia tendríamos mucho más ozono del que tenemos seguramente eh, a su vez, bueno, también por supuesto se van completando las rondas se, se hace el tema de los puentes eh, y luego sobre todo hay una cuestión que también para nosotros es muy importante es la, la red de autovías se va completando eh, se completa la autovía Santander eh, se, se, por cuyo puerto también sale muchas veces una parte importante de los automóviles que fabrica Renault eh, la autovía de Zamora, eh, la, la autovía de Salamanca también se completa. Eh, llega a la alta velocidad, que era una de las grandes aspiraciones de Valladolid y que sigue siendo una de las cosas que más potencialidad le da a Valladolid si somos capaces de saber aprovecharlo, que tiene una potencialidad importantísima y desde el punto de vista empresarial pues, nos, nos pone muy cerca, nos aproxima muchísimo a, a Madrid y nos, nos facilita mucho la posibilidad en el momento de ofrecer Valladolid como una ciudad que, tiene, que es una alternativa eh, importante y necesaria a aquellos inversores que se pueden acercar en Madrid y que en un momento determinado pueden pensar en Valladolid como una ciudad efectiva en la cual desarrollar sus, pues, su, su, su labor empresarial. Desde un punto de vista empresarial, quizás el, el balance sea bastante menos afortunado que en ese ámbito. ¿no? Eh, es decir, en Valladolid en estos últimos eh, 15 años pues tampoco hay la llegada de grandes empresas. Desde la ciudad sí, pues, de nos hemos quejado de que nos faltaba su bueno, lo ha dicho también Javier, nos faltaba su industrial, la el el violencia que era de Espíritu, no era de Espíritu, no era de Espíritu, al principio de construir el poder de San Cristóbal eh, se, se desentendió de aquello, vamos, nos facilitó que, eso, que entrara en manos privadas y había un proceso especulativo bastante fuerte. ¿no? porque había una diferencia importantísima entre el precio del suelo industrial de Valladolid con el suelo industrial, por ejemplo, de Burgos, donde había diferencias entre 8 y 10 veces de coste del precio por metro cuadrado. Hoy Burgos tiene un tejido industrial realmente interesantísimo y de hecho les voy a dar un dato que he conocido de ayer. La Universidad de Burgos, que es la universidad más pequeña de Castilla y León y la más reciente, desde un punto de innovación y de, inves, de, de gasto en investigación y demás, de es la más potente de Castilla y León. O sea, gasta más dinero y, y, y te hace más transferencia de, de innovación respecto de las empresas que la de Valladolid, o que la de León o que la de Salamanca. ¿Eh? Y eso es consecuencia del tejido industrial que tiene allí, que basado en, en empresas que están en el ámbito del automóvil, pero también otras en, una, en un tejido industrial muy diversificado, que busca la universidad para que procesos de investigación y se busca la transferencia de, de conocimiento de universidad en Entonces, esa falta, de esa, esa, de hecho, hubo empresas que venían a Valladolid a, a sentarse aquí y se iban luego a Burgos, porque salía mucho más económico, y luego, bueno, hablar de, de las cajas de ahorros, eh, que también en esa época, en este periodo, bueno, que se han tenido... O sea, en, en el caso de Burgos, eh, eran un elemento importante a la hora de, de ayudar. Aquí teníamos Caja España, que Caja España eh, la usufructuó, Caja, eh, Caja León, y eso también nos dio un problema, porque cualquier asunto de Valladolid que no quería dejar a León y era verdaderamente un problema en muchas ocasiones para el, el, la financiación. Y luego en el ámbito de una empresa que es muy importante para Valladolid, bueno, pues, hubo una primera época en la cual el Renault fabricaba el modus. Y el Modus estuvo a punto de cerrar la factoría de Renault en Valladolid, eso ya conocido, estuvo en un tris, vamos, estaba cerrada, de hecho, estaba cerrada. Estaba cerrada la factoría de Madrid. se fabricaban 300 y pico vehículos al día, en una factoría con una capacidad de fabricar 1.500 o 1.600 vehículos por día, aquello un desastre, y afortunadamente ha aparecido el Capture. Todos conocemos el éxito del Captur, pues realmente el Captur es el vehículo que ha dado un nuevo impulso y me imagino que también los buenos oficios de, de, de los representantes políticos, pero también sobre todo de, de, de los mozos, el vicente de los mozos, que como persona dual de Valladolid, pues yo creo que también ha ayudado un poco, ha echado una mano en sacar adelante el tema. Eh, se produce un suceso muy lamentable en el ámbito financiero, que es el, el desastre en el que se meten las cajas, eh, sin paliativos, donde eh, yo desde esta casa también en un momento pedí, que como cualquier otra empresa o cualquier otro empresario que en estos años lo ha tenido que vivir y pasar ¿eh? en momentos de crisis y dificultades, bueno, pues no te queda más remedio a veces muchos empresarios que conocer los libros y se han juzgado con los libros y plantearon con tus pues, amigos. Las cajas ya que haber pasado todas por un concurso anterior. ¿eh? Sinceramente, sin más problema. No de responsabilidades y haber sabido pues, lo que ha pasado. ¿eh? Y hay otros porque esto, o sea, las historias que van saliendo, o que acaban de salir, pues muchas veces son desastres. Eh, bueno, luego, aparte de eso, yo pues eh, eh, desde esta casa que hemos hecho, pues eh, hemos hecho un trabajo durante estos años de estar encima de, de la política, que en definitiva es que, que toca sacar adelante los ¿no? temas. Nosotros podemos reivindicar cualquier cuestión, cualquier, eh, los aparcamientos, pero si el poder político no quiere hacer aparcamientos difícilmente, por mucho que nosotros pidamos aparcamientos, será muy difícil de hacerlo. Eh, yo, sin, con, con su permiso, y muy brevemente les voy a, Desde el año 98, aquí hay cinco páginas de reivindicaciones, no se las voy a leer todas. ¿sí? Eh, eh, pero sí que les voy a comentar las que desde el año 98, hay, hay aquí 19, hicimos ¿eh? en relación con la ciudad de y ¿no? eh, Decíamos, por ejemplo, dotar a la ciudad suficiente, a de suficiente suelo industrial a prensa asesquible, incluso concesión de uso gratuito durante un tiempo. Recuperar el centro histórico, la administración al estilo de la agencia tributaria. Por, eh, perseguir de forma seria y eficaz actividades de competencia desleal, intrusismo y venta ilegal, que es algo que siempre hemos estado detrás de ello, crear un parque logístico de proveedores, eso ya lo decíamos en el año 98 y lo pedíamos insistentemente, todavía estamos creando, para que vean cómo van las cosas. Potenciar el aeropuerto de Valladolid como el aeropuerto prioritario en Castilla-León, continuar con la apertura de nuevos apartamentos, en especial insulasornos de los accesos de la ciudad, Palacio de Congresos en el centro de Valladolid. Impulso turístico de nuestra provincia, soterramiento, plan Rogers, Cal calendario de ejecución. Bueno, en el año 98 este estábamos hablando del de, de soterramiento y de la alta velocidad. Definición, tratado y construcción de la autovía valladolid soria Constitución, construcción de la autovía Valladolid-Líbia. Todavía está ahí pendiente. Tratado y construcción de la autovía Valladolid-Habanero. Eh, impulso del área metropolitana, posibilidad, la búsqueda de empleo a través de, de, de canales de comunicación. O sea, teníamos, pusimos en marcha un, un tema que ha funcionado bien y creo que sigue funcionando, se llama tu trabajo.org. Hablamos del tercer carril de la A62 en el año 2003. Que esto, bueno, en plan curioso, eh, desde esta casa salió esa primera reivindicación, que lógicamente llegó rápidamente José Rolando, se la propio Y nosotros, a nosotros nos parece muy bien, el caso es que las cosas se hagan, o sea, quien se coloque la medalla, nosotros no lo mismo. Eh, Bueno, ahí están, ¿no? con esa historia. Eso nosotros lo realizamos por primera vez en el año 2003. Es demostrable y, y con papeles están escritos que fuimos en esta casa sí, los niños. La Ronda Exterior también, estamos con ellos. Sistema de recogida de residuos industriales, que en aquel momento, en el año 98, Escaseaba, escaseaba bastante zonas de carga y descarga para el comercio local fomento, bueno ya sigo, que esas son las 19 hay hasta 55 bueno, muchas de esas todavía siguen pendientes o sea, por ejemplo la última que acabo de leer fomento del espíritu emprendedor si uno va a las universidades eh, se encuentra con que cada vez eh, hay, o sea, no, no, no salen no se impulsa no se, no se trabaja en ese ámbito y bueno, y aunque mal esté autocitarme yo voy a inspirar de Javier una cuestión, y ese, cuando hablamos del, del, del, del noroeste. ¿eh? Yo en el, año, también en el año 2008, escribí un artículo ¿eh? que se llamaba Perla del noroeste, ¿eh? porque en eh, ese momento la cámara un... llegó y, y decía que va a ser una ciudad del noroeste potente, competitiva, ¿eh? y entonces encargó, encargó a Roland Berger un estudio que se gastó 350 euros que sí, bueno, estará el estudio en Guardadito, en, en un anaquel de la Cámara perfectamente, eh, y bueno, eh, no sé si se ha servido algo, pero yo acababa este artículo del norte leyendo lo siguiente, diciendo lo siguiente, ¿no? Y decía, solo, solamente seremos capaces de conquistar el futuro si somos capaces de imaginarnoslo previamente. imagino un Valladolid industrial con un casco histórico habitado, vivo, divertido, una, una, una universidad... Que imparte posgrados reconocidos en Europa, que atraen eh, estudiantes y doctorandos de España y Europa. Nuestras autovías nos comunican con todas las provincias de nuestra comunidad y el resto del país. La alta velocidad nos lleva a Europa y nuestros, allí nuestro aeropuerto nos conecta con los principales hubs europeos, desde donde nuestros empresarios vuelan al mundo para hacer negocios. Somos la perla del noroeste. Bueno, esto es una rememoración de lo que podríamos haber sido nosotros. Nada más. Perdona, pero casi casi por alusiones directas debate yo creo que no hay, no, hay discrepancia en, no hay discrepancia en absoluto yo he dicho que somos en este momento si no te pido que me digas una ciudad que esté en mejores condiciones que Valladolid lo cual no quiere decir que vaya no haya hay, que mejora. Hay... Y en este momento sí. el actual equipo del ayuntamiento y yo coincido con ellos, siguen diciendo como tú como dice yo y como dirán mañana que el aeropuerto de Castilla y León es de Valladolid, y yo siendo procurador y alcalde presenté con el alcalde entonces el procurador de León, Mario Milibia, una propuesta en las cortes para que se desdoblara Valladolid y León y ayer me la he hecho de vuelta de Asturias y sigue como estaba, es decir, entonces, pero a día de hoy yo creo que es la capital más importante del noroeste, lo cual no quiere decir que haya que conformarse con quedarnos como estamos ahora, sino que claramente hay que mejorar, independientemente de quién esté el gobierno municipal, de la diputación o de la Junta, yo creo que hay que seguir apostando por Valladolid, pero en el primer debate que tuvimos aquí, eh, estando Tomás Rodríguez Boraños y yo, pues eh, hubo que hablar de la Burgos León para no pasar por Valladolid y otra serie de cosas que se fueron haciendo de forma, en mi modesta opinión disparatada, pero desde luego... Valladolid hoy para mí es la más importante, pero debe no renunciar o no conformarse con eso, sino seguir progresando. Por lo tanto, discrepancia no. Y el turismo es verdad que ha mejorado. Mira, otra rectificación, otra rectificación del actual equipo. Se planteó en campaña electoral que se cargaba en la sociedad de turismo y en este momento la están potenciando porque se han dado cuenta que es importante. Por cierto, por cierto, el turismo en Valladolid este último año ha crecido de forma notable. Ahora bien, nadie que sepa dos palabras de turismo piensa que el crecimiento turístico se hace de un mes para otro o de un año para otro. Los frutos de turismo se recogen muchos años después de haber sembrado. Por lo tanto, bien está que Valladolid haya aumentado, pero que no piense que esto es de junio para acá. Porque el turismo tiene desgracia. El turismo es un futuro sí, sí, sí, claro. afirmativo, evidentemente. Y desde luego, hombre, yo cuando planteamos lo de la ciudad del noroeste, yo digo que... que... No una competencia muy seria en Coruña, o sea, de hecho bueno, pues, hay un par de hitos, Pero a mí hay un, sobre todo uno que me, me resultó muy preocupante, que fue cuando el, la, la regional del Blanco de que estaba aquí, por en ¿no? Eso, de alguna manera, eh, cuando una entidad financiera hace un movimiento de ese tipo, eh, indica algo, ¿no? indica que, que igual falta una potencia, una capacidad. De hecho tenemos una cuestión que es muy importante y esta hay que decirla. Es decir, Castilla y León, por ejemplo, ahorra mucho dinero, pero invierte muy poco dinero. Este es uno de los problemas serios que tiene el León. Es decir, Valladolid está más o menos en el equilibrio. Es decir, bueno, quizás más bien un poco menos que más. Pero eso es un dato muy importante respecto de lo que es la ciudad. ¿no? O sea, a la ciudad, a Valladolid como ciudad, le falta ese pulso industrial que otras ciudades no tienen. Y yo también lo decía en la primera intervención. que Hablaba de que Valladolid, Valladolid es una ciudad es una ciudad pequeña empresa como consecuencia de que, bueno, parece que cuando vino la Junta aquí ya estaba todo hecho. La Junta crea mucho empleo, pero no genera vitalidad económica, no genera dinamismo económico, no hay innovación, no hay una serie tal. Es decir, la Junta, la Administración, no deja de ser un elemento fundamentalmente de gasto. ¿eh? Por supuesto que luego invierte, coge impuestos, y hace inversión. O sea, aquí nos falta tejido industrial y de hecho el PIB de, Castilla, de Valladolid, dentro del PIB de Castilla León, el, el PIB eh, industrial de, es del 13%, mientras que, por ejemplo, en otras ciudades, pues las que tienen un tejido industrial no están por, de, por debajo del 18%, o sea, nos falta, nos falta precisamente eso. Y eso es lo que nosotros, desde el, mi punto de vista, cuando yo era presidente, siempre me he quejado de ello. La decisión de trasladar a la Coruña, la central del BBVA, sí. es una decisión de pura estrategia. Te recuerdo que la jefatura sí. militar se la llevaron a la Coruña bueno, porque bueno, la esa... decidió alguien en el sí, ministerio. Sí, bueno, preocupa, y yo traté de luchar con ello, sí. y es más, me dirigí al presidente del gobierno cenando con sí, él. Sí, y le dije: sí, sí. Ay, Nos habéis quitado la capitanía general, ahora no sé qué, y se va a la Coruña. Me dice, si tú convences a Fraga, pues no hay ningún problema, la devolvemos a Valladolid, pero vete a ver a Fraga a ver si le convence. No, pero pues a mí no me preocupa además, menos porque es una decisión política. Y respecto a la situación de Valladolid, al que se ha convertido en una ciudad pequeño burguesa, te digo lo que te dije hace una semana. Valladolid históricamente ha sido una ciudad burguesa. ¿eh? No nos reinventemos que es que ahora, no, no, ha si no, no, históricamente y lo sigue siendo. porque claro. yo sí coincido que hace falta más, eh, más industria. Por ahí sois los empresarios los que tienes que traer la industria. Las administraciones crean las condiciones eso, para que el empresario invierta. Y yo ya he dicho, ¿Ay? empezando por la fiscalidad, Valladolid Capital y sí, luego sin sí, sí, duda, la fiscalidad no, no, no, no, es mucho nunca, duda, más baja no, no, no, no, que en la sí, Coruña. Sí, ya duda, que me estás hablando de la Coruña. Sin sí, duda, que en la ¿no? ¿por qué la esta semana Burgos y no viene a Valladolid? la suelo industrial. Vamos a ver, hay dos, hay dos razones. Burgos crece porque se vienen uniendo del País Vasco los empresarios. Tú mira la historia de las grandes empresas de Burgos y son todos subidos del País Vasco, por poner las cosas en su Y luego es cierto que el suelo es más barato que el aquí. El suelo era de jefes más a manos privadas, pero el ayuntamiento, ni el actual, ni el anterior, ni el anterior, eran los dueños del suelo. Coinciden en la necesidad de mejorar de apostar por un tejido industrial más fuerte. De momento parece que. Si pasara como que Dios no lo quiera, eh, a mediados de, 2000, de la década pasada que Renault tenga un problema serio, que se plantee el cierre, yo no sé cómo nos pillaría ahora. Yo creo que, hay que habría que, hay que intentar y eh, facilitar las, las condiciones la madera, para que haya otras industrias. La madera, es, es, es, es estar aquí siempre la se dijo que en Valladolid si se acatarraba la Renault la ciudad se cogía en la armonía Porque el monocultivo es malo. Porque no es solo la Renault, es toda la industria, la auxiliar del automóvil que seguía detrás. Afortunadamente hoy no parece que a medio plazo. Y yo creo que el, que el polígono agroalimentario del que hemos hablado es, es algo con gran futuro porque hay que apostar pero con más cosas. Bueno, yo ahí tengo... Yo voy a dar mi opinión como, como empresario. Eh, estamos evolucionando hacia una industria que es la famosa industria digital, la industria eh, 4.0. Y lo que sí que creo es que ahora mismo mmm, las, eh, no hay grandes industrias desde el punto de vista de mano de obra. Hay grandes industrias desde el punto de vista de empresas muy potentes que hacen cosas muy importantes y que trabajan muy bien. Eh, las industrias nuevas Necesitan menos espacio para trabajar. Estas nuevas pueden ser, no sé, una planta de mil metros cuadrados con 200 impresoras 3D, fabricando series cortas de producto y portándonos en el mercado pues, a través del, del, de Internet, a través del e-comercio, sin ningún problema. Entonces, mmm, yo creo que hace falta mmm, espacios industriales, de suelo industrial bastante más pequeños que los que tenemos, como siempre. Yo creo que vamos un poco tarde, un poco retrasados de las cosas. El, el proyecto del Canal de Castilla, es que nosotros le pedimos a Tomás Villanueva, y yo creo que fue en el año también, noventa y tantos, que hiciera un gran polígono, con un espacio logístico importante ¿no? en, ese, en ese corredor. Claro, ahora mismo, yo no sé exactamente si esto es procedente. Vamos, si llega a tiempo o no llega a tiempo. Lo que sí que creo es que el solo industrial es más pequeño, que las empresas nuevas o las industrias nuevas pueden ser, pues puede ser, una industria nueva puede ser eh, un, un, una ingeniería, puede, puede ser una empresa de, de desarrollo de software, probablemente, o sea, cosas de este tipo son las que... Y pueden estar y convivir en el ámbito ciudad, o sea, no necesitamos colocar las grandes empresas fuera. De hecho, en este momento se está viviendo ya un proceso de retorno de empresas que fabricaban, que han ido a fabricar China y que están a fabricar, porque eh, precisamente de comercio implica servicios, o sea, series cortas, o sea, muchos eh, productos muy personalizados y que exigen un, un proceso, digamos, de, eh, de servicio muy rápido. O sea, entonces muchas veces eh, productos eh, fabricados en China exigen series muy largas, no acaban de venderse todas, y luego, además, eh, una, un, un servicio muy rápido al cliente, que, que tiene la demanda muy rápida y que, y que la serie se acaba y sale una nueva. Entonces todo eso está haciendo que muchas empresas estén viniendo a fabricar por lo menos determinados eh, eh, productos o determinadas series de su producción cerca de donde tiene la demanda. Entonces ahí es donde teníamos que intentar posicionarnos como o pues, buscar qué elementos son los que estarían dándonos esa posibilidad de estar cerca, precisamente de, de, vamos, de, de dar, ofertar eh, ese, ese espacio, esa nueva alternativa. Cuidado con, cuida con los polígonos industriales, que tenemos la provincia llena de polígonos vacíos. Ah, ah, no. Lo que pasa es que el suelo industrial ahí coloque también donde se le manda. ¿eh? No, estoy, no, no, estoy, estoy justo diciendo que no hace falta, que probablemente hay que ponerse cerca de la ciudad y estar en el determinado y la provincia se decidió hacer polígonos industriales. ¿Y acaso pues atendiendo a las necesidades que veían los alcaldes? Los alcaldes insistían y que también tenían políticos en su pueblo y que tenían más empresas que ahí se iban a instalar y al final eso puesto así. Y entonces el en principio hay, no recuerdo pues, el número de metros cuadrados, estamos cercanos como suele decir, Pero es verdad que hay polígonos industriales y es verdad que no respondieron a las expectativas creadas. ¿Acaso con esa ansia de intentar la Diputación pues, satisfacer a todas las demandas que tenía y para equilibrar en toda la provincia que había políticas industriales, pues se desarrollaron una serie de políticas industriales? ¿Cuál es eh, el que más enfoco por así decirlo? Pues seguramente el de eh, allá de... No, no, allá se ha visto. ¿Pero qué ocurría? Si no hacías el mayor un polígono, decían que estaban llamados a que aquello fuera un desierto, etcétera, etcétera. Desde ¿no? que tenías que equilibrar también cositas pequeñas para que también, de alguna manera, darle respuestas viniendo ellos o trayendo a la educación Provincial alguna empresa que después, en muchos casos, pues eso no resultaba positivo. Yo en el tema de Renault, tengo que decirlo así, creo que Renault es un símbolo para Mallorca. Es un símbolo, un símbolo se va a mantener las instituciones, tenemos la obligación de mantener alrededor, no ya solamente por los 4.000 empleos que haya, por todo el empleo que eh, a, a su alrededor, sino sobre todo repito porque eso sí, parece que si el reloj se viene abajo, se viene abajo toda la estructura empresarial y generadora de, de riqueza y de empleo. Por lo tanto yo estoy seguro que si sí, se constipa una vez, es verdad que se crea un una a toda la ciudad eso es que más de una no hay una institución saldrada en su honor, eso como evidentemente a este ocurrido. O sea, ha sido por ahí. hace mucho también que recordar que en o cinco años que el gobierno de España, la Junta de Castellón y el de mecanismo también facilitaron lo que ese postipado fuera lo más leído no posible. Sé. Bueno, así hay y, y ahí hay que reconocer, que no lo ha mencionado nadie y yo no tengo mente en hacerlo, el papel que tuvieron los sindicatos de la empresa. Eh, fueron muy sensatos, muy discretos se pusieron a negociar y salvaron la presa. No se cerraron en bandas o por poner un ejemplo como los estibadores que en este momento. No es que los, los sindicatos han cambiado mucho. Algunos, mira de estibadores. Eh, eh, bueno, bien, pero, eh, sí, pero sí. No, no, no, pero, no, no pero, pero, pero en general, no, quitando estos sindicatos de clase, de, específicamente tipo como los no, estibadores, como no, los, los, los, los, los conductores de revista o de la no Pero yo recuerdo, por ejemplo, en el año 72, las grandes públicas de FASA, eso motivó que la ampliación de Renault, que se va a hacer en Valladolid, fuera ¿no? a poder. Era a nivel del arroyo. ¿eh? ¿Eh? Ah, el código. O sea, que fue, fue, eso, eso, o sea, el, el, en el año 70, la ampliación que estaba prevista de FASA, eh, de los conflictos laborales que había, que eran tremendos, al final, se, se buscó la conveniencia de trasladar y de colocar Renault en, en Valencia se habló de medina del campo pero se, se planteó también que, era, que no era conveniente que estuvieran en alguna provincia y entonces se planteó como un sitio más cerca de Andrés además se hace una fábrica es una, que es una fábrica curiosa porque es una fábrica que se puede cerrar por tantos para evitar eh, situaciones eh, de conflicto de ocupación de ocupación de la que el tema de se llama Claro. y hay que ser extremadamente prudentes, pero es que a mí lo primero, y aquí hay muchos empresarios que me llamó la atención cuando la última junta general de Aguasa, en el pleno de la corporación, el concejal presidente de Aguasa, dice, podemos decir que el desarrollo económico de la empresa ha sido un éxito este año, porque hemos cerrado con un superávit de 200 y pico mil euros. Bueno, se cierra con un superávit de 200 y pico mil euros, que es verdad, con una subvención de 14 millones de euros del ayuntamiento. Es decir, si en lugar de 14 lo subvencionan en 15, el superávit es de 1.200.000. O a continuación dice, y estamos muy contentos, por, porque por primera vez ha subido el número de viajeros, y mira uno que el desglose, y los que han subido son los que no pagan, los que pagan han bajado. Entonces, si el presidente de una sociedad dice que está encantado de la vida, porque teniendo el 50% del presupuesto de subvención, le sobran doscientos y pico mil euros, y si además, más feliz todavía, porque viaje gratis con la ciudad, pues va a ser la de Dios, la gente que usa el autobús, pues realmente es preocupante. Por lo tanto, el ayuntamiento, yo no voy a cerrar filas con el alcalde o con el equipo de gobierno, pero tiene que ser muy prudente, porque es una empresa, yo lo dije muchos años, que estaba en déficit, si me apuráis es una empresa privada desde luego en quiebra absoluta, y por lo tanto hay que ser extremadamente prudente a la hora de hacer estas concesiones. No me voy a pronunciar porque en una de las dos partes tengo mi opinión al respecto. Hoy he leído en el periódico que la renovación de línea se complica porque no hay acuerdo sindical. Creo que va a ser difícil. El tema de es una empresa que está al servicio de sus trabajadores, será al servicio de los trabajos. Supone que está cualquier empresa que se dedica a estar en el mercado y entonces tiene que vender, que tiene que atender a sus clientes y satisfacer a sus clientes, porque si no, pasa algo de siempre, los clientes siempre votan por los clientes, lo como si tú, el a cobra 1.800 euros por mis pagas, seguro que a lo mejor me habría hecho el ojo. Independientemente de condiciones laborales y de... Ya venía perdiendo viajeros unos años antes, Perdona, ¿no? desde hace una década. Sí. y todas las líneas urbanas de España, absolutamente todas. Y no perdía más proporcionalmente a Hubasa que las demás. O sea, evidente, pero es un problema de la crisis. Hay menos polígonos, hay menos fábricas, la gente se desplaza menos, entonces esa es una explicación. Y los taxis, el picado también. ¿Por qué? Por la misma razón. O sea, no digamos que es que aún vas a perdida solo, no. Todas las líneas, evidentemente lo estudiamos en su momento, todas las líneas de autobuses en España, perdían Hay preguntas ya... ya... Incluso, vamos, hay interés por preguntar, pero hay un tema que se ha quedado, se lo comentábamos antes con el alcalde, el tema de soterramiento se ha quedado en la, para una segunda intervención, yo creo que tanto desde el punto de vista municipal como empresarial es algo muy importante es un proyecto que se ha quedado ahí en el cajón, no sabemos si para siempre y que posiblemente ayudaría mucho a la ciudad, incluso a la, a la economía y, al, y a las empresas y al crecimiento y a la imagen de la ciudad no sé cómo, Yo creo qué opciones que qué Es un, ven de, un, de, y, que, es un proyecto esta... de ciudad, no del ayuntamiento de los empresarios, sino que es un proyecto de ciudad sin discusión alguna es un proyecto que se inicia en la época de Tomás Rodríguez por años, en el año 93 si no recuerdo mal, que encarga un estudio a INECO para eh, soterrar como 3 kilómetros aproximadamente en la ciudad. Nosotros seguimos en esa línea, seguimos trabajando, y estábamos en los años de crecimiento económico y entonces a finales del 2002, en noviembre del 2002, completamente firmamos un convenio, el Ministerio de Fomento y sus empresas, el Benfe, GIF, entonces no eran bien, era Benfe, GIF, la Junta de Castilla y León el Ayuntamiento, 50% el 25-25%, en aquel momento los números que se hacían porque el ayuntamiento había encargado un estudio, el suelo cubría con creces y estoy hablando de la época pre-estallido de la burbuja inmobiliaria cubría con creces y eso se pone en marcha ¿qué es lo que ocurre? bueno, hay que hacer, el proyecto no era el soterramiento, el proyecto era la integración ferroviaria en Valladolid y eso suponía cuatro o cinco pasos primero primero la llegada a la velocidad que llegó que a superficie pero llegó el segundo, fundamental los, El traslado de los talleres Por dos razones Una, por razones de interés social Había que mantener los puestos de trabajo Y la ministra Magdalena Fernández Se había llevado parte de la carga de estos a talleres A los talleres de Málaga No es una crítica política Son hechos con Tercero, porque esos talleres Tenían que derrubarse allí para liberar el suelo De los actuales, de los viejos talleres Porque esa era la financiación de la operación Cuarto, un desvío que decían que no se podía hacer el soterramiento, había que sacar primero el ferrocarril. Y quinto, el soterramiento, y es cuando cargamos el célebre plan. Esa es, ¿cuál es la situación actual? Ha llegado a alta velocidad, los talleres, la obra civil está terminada y tiene problemas de maquinarias por alguna quiebra de alguno de los proveedores. El desvío está hecho casi en un 85% y en parte adelantado por la propia sociedad de alta velocidad la financiación, por claro. De nada sirven los talleres si no pueden llegar los trenes allí. Cuando están en el desvío, hay que empalmar el desvío para que lleguen a los talleres. Y luego la Renault, que saca muchos coches por ferrocarril, necesitaba también un enlace. Decir, el desvío puede estar por el 80%, 85% hecho en este momento. Y la última fase es el soterramiento. A día de hoy, el Ayuntamiento no debe una perla. Vamos a hablar de la con CONFORLETE. Con prudencia, verdad, porque cuando es un tema que está como está, la Comfort Letter, que por cierto no se había firmado ninguna en el Ayuntamiento de Valladolid, como declaró el interventor general del Ayuntamiento, no sabíamos lo que era una carta de conformidad, no se es que nos lo supiera el alcalde, es que no lo sabía el interventor y así lo ha declarado en sede crucial. Entonces hay un acuerdo de consejo de administración en el que el presidente de la sociedad de Alta velocidad, don Víctor Morán, dice textualmente que ninguna administración va a tener que firmar una barca se autoriza al consejero de delegado que reconoce unos créditos y ahí viene todo eso. A día de hoy el ayuntamiento no ha pagado, no tiene una deuda porque ya se ha hecho público y hay un acta que el ministerio y sus empresas se hacen cargo del 100% de la deuda. Lógicamente lo que pide el ministerio y bueno, yo pago la deuda pero cuando se empiece a meter suelo lo primero que hay que hacer es que me devolváis el dinero que yo voy a adelantar. Pero, por lo tanto, yo lo que pediría es que no se renuncie a su trabajo que es evidente que de forma inmediata no se puede hacer, pero que no se tomen decisiones que para permeabilizar la barrera del ferrocarril en este momento pero, hagan imposible el soterramiento diario. Bueno, a mí me parece absolutamente claro lo del soterramiento, que es una, un deseo ¿no? de, de la ciudad de Valladolid, de toda la ciudad, como bien ha dicho Javier, es un proyecto de ciudad. Eh, a mí me parece lo que era realmente importante, lo que realmente de verdad es importante, es que esté la, la ciudad de Valladolid. El soterramiento, dadas las circunstancias que rodean eh, todo el proyecto en este momento, pues yo creo que lo que hay que buscar es una alternativa, probablemente eh, eh, financieramente viable. O sea, sin renunciar al soterramiento, no sé si aportar el soterramiento, o sea, lo que sea, lo que los técnicos más o menos eh, estudien o valoren como, una, como posible. Eh, desde luego, en este momento, el soterramiento es un puro problema financiero. Es decir, es un problema de. de de dinero para poder hacer ahora. Y luego hay un problema añadido, es decir, en España hay un grupo importante de ciudades, un grupo 20, 20 30, que están también con la necesidad y la ambición de soterrar y desde luego no hay dinero para todo el proyecto ferroviario en su conjunto para sacarle adelante. Y personalmente bueno, yo no siento mucho de decir esto, pero es así, o sea, es probablemente más importante. Eh, que la alta velocidad, o sea, que ya está en marcha, que llegue a Gijón o que llegue a Colonia, lo que se está haciendo hacer el soterramiento de Madrid, de Córdoba, de Valencia, de Castellón, o sea, todos los sitios por el y pasar por el centro de las ciudades. Entonces, eh, hay que sacar y acabar, eh, hay que buscar fórmulas alternativas que faciliten eh, hacer el, el soterramiento y, como bien ha dicho Javier, que en ningún caso se renuncie y que en ningún caso se haga nada que de, de, de, de alguna forma pueda eh, quebrar la, la, el, el tema del soterramiento, o sea, que lo impida hacer en un futuro próximo. Me voy a tomar tantas notas porque a, a de presentar luego tengo que escribir la noticia. <risa> <risa> bueno, ya creo que es el momento de dejar, de, de dejar el turno a, a ustedes, a los que habéis querido acompañarnos ya veis, la verdad es que hay bastante público que no me he esperado tanto, pero bueno, eh, los que había una pregunta ya pedida por aquí, bueno, el orden que queráis. Eh, por aquí, bueno, la primera que vi fue aquella, luego eh, Jaime y Pablo Germores. Una pregunta cada uno de los ¿no? tres participantes, al mismo ¿Cómo es el papel de las diputaciones en el futuro? ¿Tiene futuro la las diputaciones? Javier, el plan de ellos tiene, digamos, mucho a No ¿Ves que a futuro esta corporación será potente y aprovechará al máximo el plan de vamos a tirar por la borda todo el plan independientemente de la ser? ¿cómo diría el empresario la posibilidad de que se pierda el centro de caso histórico de la ciudad el tráfico y que no se desvíe eh, de Bueno, yo por razones obvias soy un defensor de las diputaciones provinciales. Aquí hay gente que no coincide con, esa, con ese criterio mío ¿no? dentro del mismo partido, ¿no? y por lo cual, desde luego, desde luego es muy, muy, muy legítimo. Pero, ¿por qué defiendo las diputaciones de provinciales y, sobre todo, en comunidades como Castilla y yo? ¿Acaso sea cuestionable en otras comunidades donde los municipios son mucho más amplios y tienen mucho más recursos y tienen más posibilidades de desarrollo para los ciudadanos de sus localidades? ¿no? Pues yo soy, repito, por esa cercanía que tiene la institución provincial. Porque a cualquier alcalde que le preguntas cuando hace una llamada a una institución, a la primera institución que llama, independientemente de que sea su competencia o no, es a la diputación provincial. La diputación, si puede, va a solucionar el problema si no le va a decir dónde tiene que llamar para que se lo solucione. Y después también, los órdenes, que acaso a las diputaciones haya que modernizarlas, haya que democratizarlas un poco más. ¿Y qué sentido? A la hora de elegir a su propio representante yo creo que es un error que, que hace muchísimos años la elección indirecta de los diputados provinciales. Y creo que había que hacer, como que se ven los cabildos, una elección directa para el diputado provincial. Y así la gente la sentiría como algo más útil, no como algo de que se desde hace 200 años. Por lo ¿no? yo creo que a lo largo de los siglos, que no es algo creado hace 40 años ni 60 años, hace 200 años pues, que se crearon las elecciones provinciales, están prestando creo que un muy buen servicio a la gente del mundo rural, sino la actividad cultural, social... Creo que las comunidades autónomas, en este caso de Castilla y León, no ayudaría a esos municipios pequeños que tiene la comunidad de Castilla y León. Si esa pregunta me lo hubieras hecho a mí, que justamente lo contrario, eso es con la modernización. Por eso yo tengo tan poco futuro, no creo en las diputaciones, creo que eso lo podía hacer la delegación de la Junta en cada una de las provincias. Pero en un partido. De... Javier, creo no han preguntado? Es? Bueno, iba a decir. No, para poner hay una pregunta para cada. En un partido del de presidente nacional, el autonómico y el provincial son o son o han sido presidentes de diputación que como poco. Respecto, hombre usted, esa pregunta tenida es que hacer sobre el equipo de gobierno. Yo creo que Manolo salabio es un hombre inteligente y por lo tanto va a aprovechar lo que en su concepto tenga de aprovechable para Roger. Máxime cuando Roger es un estudio de arquitectura muy progresista, de los más progresistas que hay en Europa. No es un digo eh, de otro tipo, es un hombre muy cercano y con un sistema de retribución que si quieres en privado te explica cómo reparten los ingresos del estudio de Roger. Pero, insisto, Manolo yo creo que es hombre inteligente y tratará en la medida de lo posible de aprovechar aquello que él entienda que es aprovecha. Que a lo mejor para él es menos de lo que sería para un bueno, pues vamos a ver, yo creo que cuando el dogmatismo se sobrepone a la racionalidad las cosas no salen adecuadamente Entonces, sí. y Yo estoy convencido que ahora cuando Bueno, primero no sé cómo se mide el ozono ni sé quién certifica las mediciones de ozono para que estas sean de verdad las que se dicen que son Entonces yo estoy convencido que en las mediciones de ozono en el centro había menos ozono estos días que podía haber en la calle Cerrada, que podía haber en el de Ladrillo que podía haber en la avenida de Segovia. Sin se ha cerrado el centro en vez de cerrar las otras zonas. Entonces, pero luego, dicho esto, queda no es absolutamente claro una cosa: es decir, el centro de Valladolid no es conflictivo respecto del tráfico. O sea, no es un sitio donde haya grandes atascos ni grandes, ni grandes dificultades de circular, no circula un número de vehículos enorme en las calles. O sea, yo creo que hay una zona peatonal sí. razonablemente amplia que funciona bastante bien. Hay unos ejes, eh, bueno, no sé, como el de Mayo, porque la Victoria, eh, en la zona de María de Morina, Isabel la Católica. Yo creo que está perfectamente bien encajado el tema, la zona centro. Y, y si a la zona centro lo que hacemos es, con eh, puro dogmatismo, eh, cerrar la accesibilidad sin mejorarla, porque es muy difícil mejorar, eh, en cuenta lo que hay, bueno, pues lo único que vamos a hacer es conseguir un vaciamiento Progresivo de la situación. Eh, yo el, no, no tuve ocasión de, con estos calores, pues no, no, el sábado por ejemplo, pues no salía a la calle, Pero, pero el, el sábado, o sea, el sábado tú salías a la calle por la tarde, estaba vacía la ciudad. Por la mañana estaba vacía. O sea, totalmente era una ciudad fantasma. Y solo fantasmas, que hacían un poco de viento y que, que parecían rodando, esas pues, pues, es cosas que aparecen en el oeste. O sea, era una cosa impresionante, entonces, no sé, una ciudad como Valladolid, con 300.000 habitantes, bueno, pero eso no digamos, en Madrid, en otras ciudades, ese planteamiento si sí es posible, pero en Valladolid, con 300.000 habitantes, donde, o sea, me parece excesivo, ¿eh? y además, no sé, no sé cómo calificarlo. Me parece una brutal, barbaridad. Bueno, por no decir siempre que estamos por la primera fila, Pablo, eh, yo, yo preguntaba por, por algo que también ha ocurrido en el periodo que estamos estudiando y que no han mencionado los ponentes, pero que creo que sí que es relevante y creo que no entra en la categoría de errores, que supongo que error es errores, equivocarse en la gestión de una o de otra manera porque este periodo que estamos analizando se caracteriza por incumplimientos de normativa de todas las administraciones y, y, y creo que eso también ha tenido una repercusión en Ciudad porque hay cosas que siguen paralizadas en virtud de estas sentencias, y hay cosas que se han retrasado, se han generado unos costes para la ciudad, y tengo también una lista que además es constatable, como todos están en pues también es constatable, pero tenemos paralización pericuarteles, sentencia superior de justicia 2009, edificio Caja la con el segundo ático, la segunda plantilla de ético, tribunal superior de justicia 2010, el parking de la antigua paralizado, por el tribunal superior de justicia en 2014, el edificio Juan de Austria, los presupuestos 2003 que se paralizaron por aplicar en 25 millones y medio el patrimonio municipal del suelo a otras inversiones eh, Santoveña, ya en otra administración todas las sentencias en contra de Santoveña y la reacción a intentar legalizarlo, el tema de Meseta quiero decir que eh, hay una serie de, de incumplimientos que han llevado a paralizaciones, a cosas que no están hechas e incluso eh, por ejemplo, en el tema de alteración del plan general, incluso a tener una parte de, urban, de, de la Concejalía de Urbanismo, incluso en los tribunales penales. Creo que eso también es una cosa que hay que valorar, sobre todo para no repetirlo, no para no por hacer sangre nada. Es decir, háganse las cosas, se ha, se ha mejorado, cometanse errores, pero por favor no se incumplan. ¿no? en una parte me toca a mí, si me permites. Por aclarar, en los áticos de la Casa Duero no hay ningún problema. Se cumplió la sentencia a satisfacción de la sala y al alcalde que había firmado eh, aquella licencia por, por los informes favorables de todos los técnicos, pues se le inhabilitó por 13 meses, curiosamente, la misma inhabilitación que ha tenido el señor Oms por un intento de golpe de Estado. Pero bueno, ese es otro tema. Respecto al, al parking de la antigua, los técnicos entendieron que se podía hacer, se hicieron modificaciones y al final la sala dijo que no. Respecto, efectivamente muy al principio, una anulación de una parte del presupuesto municipal porque los fondos provenientes del patrimonio del suelo no iban exactamente al movimiento del suelo, eso algo que el interventor dio por bueno y los técnicos municipales dieron por bueno y que la sala dijo que no que no era bueno y que había que esa parte del presupuesto retirarla. Se retiró, curiosamente, en las alegaciones del ayuntamiento. Se dijo que eh, eso era habitual en todos los ayuntamientos y la sala dijo que a ella le importaba lo que pasaba en el ayuntamiento de Valladolid y no en el resto de los ayuntamientos. Es en decir, fin, que era una costumbre habitual. Desde luego yo no he firmado nada con una firma en contra, con un informe contrario a los técnicos municipales. Yo, yo tengo claro lo que es la gestión, es decir, pues ninguna empresa haría cosas en contra de la ley o sea, y es que la hace la paga a los tribunales y punto, o sea, no indesea, sé, eso me parece claro. Lo que me sorprende es que cuando se tiene la capacidad de eh, adaptar las situaciones a lo que quieres hacer, no se adapte previamente no se no den los pasos precisos para precisamente conseguir o sea, eh, que, que, que te digan que, que llegue un juez y te diga que de repente el plan general o sea no se está cumpliendo el plan general o las cosas que como yo soy lego en estos temas de planes generales y lo digo pero resolver esas, esas sentencias que dicen pues que se ha, no se ha cumplido el plan general pues, me parece lógico que se, que se suspenda o que se lo que me sorprende es que no se haya cambiado el plan general, como se hace muchas veces. También tengo que decir una cosa: ¿eh? los ciudadanos muchas veces nos sorprenden las sentencias que hacen los jueces, porque a veces nos da, nos da la sensación que los jueces hacen políticos, muchas cosas para bien y para mal. también a veces nos sorprendemos con esas cosas, sobre todo los que no estamos en el COVID. Sí, pero no, y yo estoy seguro que todos esos errores y fallos que se han cometido deben de ser mismos para no repetirlos. Quedaba una pregunta de Jaime, si, si queda tiempo, ¿verdad? Ah, y Luis también. Yo quería hacer una pregunta sobre si... Una pregunta sobre si tiene que alguna vez se va a poder resolver la relación de Valladolid y los municipios redentores. En el año 2003, la mujer se lleva un plan general de la vida de comida era una población de 800.000 habitantes que preveía 40.000 habitantes. O sea, que no se hacía ninguna revisión, por ejemplo, en cuanto a la movilidad, etc. Porque el problema del tráfico, la pues, ciudad, pero pues, sobre todo lo general, ...todo el desplazamiento de población al, hacia el FOD de, de Valladolid. Y llevamos oyendo hablar de, esta, de este problema durante muchos años, y al final, no sé si se resuelve el problema de los casos, que tiene que en el acuerdo de Valladolid, pero es pues, pues, Y la segunda pregunta sería relacionada con el vaciamiento administrativo. En relación con la primera pregunta, nosotros creamos la Cuba, la comunidad urbana de Valladolid, cuando todos los pueblos que habitan con el foco, incluso alguno más que se añadió después, y ahí había ayuntamientos. En aquel momento la mayoría por el Partido Popular, bastantes por el Partido Socialista, incluso algunos me pudo rodar por izquierda. Y ahí estábamos todos de acuerdo. De hecho, la ciudad de Valladolid ha sido generosa con el alfo. El Ayuntamiento de Valladolid, a través del servicio de agua, está suministrando agua depurada a una buena parte de sus ayuntamientos. El Ayuntamiento de Valladolid está depurando las aguas residuales de una buena parte de sus ayuntamientos y va a seguir haciéndolo, porque si más que se empalmará y Arroyo no tardando mucho para depurar sus residuales en el camino viejo y Mancas. El Ayuntamiento de Valladolid puso en, en encima de la mesa el tema de los taxis. Hoy hay un exceso de taxis en Valladolid, porque la utilización ha bajado de forma notable, y entonces lo que decimos, vamos a paralizar todas las licencias en Valladolid, en el Alfod. que no nos de recibo, que un ayuntamiento pequeño tenga 20 licencias de taxi que puedan cargar y descargar en Valladolid, entonces ahí llegamos a un acuerdo todos los ayuntamientos excepto Arroyo de la Coma, que dio más licencias y que dijo que no se avenía y ahí hay un quiste difícil de resolver. Y luego está el transporte metropolitano que la Junta ya lo ha puesto en marcha con un par de ayuntamientos y que la idea o dos o tres, yo no sé exactamente por cuatro me están diciendo que está en esa línea. Nosotros ya modestamente desde UBASA llegamos a un acuerdo con dos ayuntamientos. Además yo encantaba porque uno era socialista y otro era popular con la cistérnica y con Simancas de forma y manera que el déficit que generaban en Aguasa, el llegar a Simancas o llegar a la cisterniga, lo pagaban mediante un convenio los propios ayuntamientos. Eso por ahí. Y el otro, perdón, no tenía que pasar un son las nuevas tecnologías para normas El otro el tema, planteo. que has planteado? El vaciamiento del, del vaciamiento del centro. Vamos a ver, eh, yo me manifesté públicamente contra el, la instalación del ADE en el, el tristemente célebre edificio de la Perla Negra. Dije, no voy a ir a ese edificio, y ha pasado no sé, tres o cuatro años desde que se abrió, y no he pisado ese edificio, aunque alguna vez más, pues más, pues más, pues más razón, pues me das más razón todavía. Me negué a ir ahí porque me pareció un despropósito para la ciudad de Valladolid lo dije públicamente, lo reitero ahora y no he pisado ese edificio hasta la fecha Yo creo que llegan cuatro años me dice Ramiro que sabe más que yo de este tema que han sido bastante más años me parece... otra cosa es luego la ubicación en la ciudad ahí ya sabéis que hay peleas permanentemente que donde, pues mira yo por lo reconocimiento del equipo actual porque yo no he venido aquí para criticar a Oscar Puente y a su equipo de gobierno creo que la utilización de ese colegio ese palacio en la calle Fray Luis de León un centro de mayores con carácter provisional, creo que es un acierto, porque en el centro no había esos tipos de espacios. Nosotros teníamos previsto en la Marquesina, cuando la ONCE se trasladara a una parte de la, a la Casa de la India, hacerlo allí, eso no se ha desarrollado y bueno, por lo menos tiene el mejor sitio en el centro. Lo demás, bueno, hay que potenciar el pequeño comercio, pero la realidad es que las cosas, como tú sabes mucho mejor que yo, están, están realmente complicadas. Bueno, pues hasta aquí la tercera mesa de debate de... Si me permite, sí. yo tenía previsto para Quedó cerrar, para que como un buen sabor de boca, que nos pongan un vídeo de lo que fue y de lo que es la ciudad de Valladolid. Lo es importante es levantar, es muy breve, lo veis, y luego ya lo bajo. era el que teníamos en la campaña, no a hacer... ahora no hay elecciones a la vista, o sea, que nadie piense que estoy tratando de hacer una derivación, simplemente que se vea pues, cómo era ¿verdad? el mercado central y cómo, es ahora, cómo estaba el poblado de La Esperanza, que terminamos con él, una enorme lacra social que había en Valladolid, y cómo está ahora el barrio de La Esperanza, donde era el supermercado de la droga, cómo estaba el río Esgueva cuando llegamos al gobierno de la ciudad, y cómo está en el momento actual. Bueno, esto me imagino que lo conocéis todos de sobra, ¿verdad? Cómo está el patio herreriano antes y después de la rehabilitación que hicimos nosotros. El antiguo matadero en el que me encontré catalogados y protegidos hasta los corrales cuando llegué al ayuntamiento y lo primero que hubo que hacer es descatalogar los corrales para poderles tirar. La iglesia de San Agustín, que era una ruina en un almacén de colchones, condones y drogas, y hoy es el mejor archivo municipal que hay en España. La fábrica de harinas El Palero, donde ah, veis al fondo el Museo de la Ciencia, ahí está, se ve más claramente, el Museo de la Ciencia, en el que solo queda la pared maestra, esa roja que se veía ahí, el edificio de Duque de Germa, que era la mayor pancarta que había en España, transformado en un edificio residencial en este momento con el barco de la leyenda de Pisura, precisamente para potenciar el río, la calle real de Puente Duero, antes y después de aplicar el Plan E, porque a mí nadie me habrá oído criticar el Plan E, sino la mala utilización que algunos hicieron del Plan E, aunque fuera un momento de Zapatero no era mala, la plaza de usos múltiples, antes y después de la, de la cúpula, que no costó 12 millones, como dicen, porque eran 12 millones la cúpula, el aparcamiento, el puente, la ribera, etc., la parcela del futuro complejo ferroviario y los talleres terminados desde el punto de vista físico de, de obra civil. El Cerro de las Contiendas, cómo estaba y cómo quedó después de apostar el Ayuntamiento de Valladolid con la Junta por el Cerro de las Contiendas. La finca de Inea, en el camino viejo de Simancas, donde llegamos a un acuerdo con los jesuitas para montar los huertos, los 400 y pico huertos ecológicos, la mayor implantación de huertos ecológicos de España, vinieron no, a ver no mucho. El parque de dotación, la parcela dotacional del Parque Alameda, donde construimos el centro cívico José María Duelmo. La Plaza Mayor, como estaba en aquella época y cómo estaba en, claramente en las navidades, esa foto iluminado con el proyecto Ríos de Luz, el entorno de la catedral, aquí lo que llamamos el Muro de las Lamentaciones, porque la Junta no nos dejó abrirle. Las riberas del Pisuerga, antes y después de la actuación que tuvimos en ellas, con el puente de Santa Teresa, y en este caso, la rondilla, antes y después de lo que algunos llaman el alicatado que hicimos nosotros el Pinar de Antequera, donde sí soterramos una pequeña parte del tren que era un compromiso por meter el desvío por ahí el río Pisuega pasó por el 4 de marzo antes y después Terminamos enseguida. La partera donde después construimos el centro de residuos cerca del vertedero y el centro actual que, como decía antes, el Ayuntamiento tan solo pagó el IVA, lo demás se lo sacamos al Ministerio de Economía. En definitiva, un antes y un después de la ciudad, después de 20 años de gobierno, no de Javier León, sino del equipo popular cuya cabeza era Javier León, pero en sí hubo seis equipos de concejales distintos, cada cual mejor.